Parece un domingo cualquiera, pero en realidad es una atípica tarde en Maracaibo. El presidente Hugo Chávez se traslada por tierra hacia el Tablazo. La caravana detiene la marcha. Gracias, ¡Aleluya! ¡Aleluya, ¡Presidente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es el hombre que quieren ver, es el hombre que sabe escuchar. Desde la angustia más pequeña hasta la mayor de las alegrías. Luján, Quería hablar con usted, mi comandante tú, de la República tú, de Venezuela. ¿cómo José Frank Guerrero Ruiz Pelideño, ah, Mira, manito. guerrero, óyeme, viejo. Ah. Como yo voy para Costa Oriental allá. Ah, mira, qué ese muchacho ¿tú? que está ahí trabaja conmigo, Luco. Eh, sí. yo, yo necesito una ayuda, necesito una casita, cualquier ayudado. cosita. Miren, Luis, allá el teléfono de presidente de la cruz. El imponente puente sobre el lago nos da la bienvenida. En Punta de Leiva esperan a ese padre, a ese hermano, a ese amigo. hija. ¿Cómo te llamas tú? Enes. ¿Estás estudiando? ¿Y ella es tu hija? Sí, mi amor. ¿Dónde viven aquí? Aquí en la casita, esta aquí. Ah, ¿Cómo se llama este punto aquí? Esto se llama Punta de Leiva. Punta de Leiva. Uh -huh. ah, ¿Y cómo está todo? Muy bien aquí, luchando donde... Un vínculo emocional y espiritual que lo conecta Sin ningún tipo de barrera con cada persona que se le hace llave. ¿Dónde viven ustedes? Vive usted? Por aquí, por aquí ¿Dónde viven? Vive por acá, el... aquí cerca? ¿Y en qué trabajo? Yeah, ¿En qué Yo soy la casa, en casa. No ¿Y tú estás estudiando? <risa> ¿Tú está ¿Sí ¿Dónde? ¿En ¿En ¿Y tú estás estudiando? Sí, de la UNER, administración. ¡Dale, planta, planta, planta! Llegamos al complejo petroquímico Ana María Campos. Comienza la transmisión. El presidente Chávez comparte su experiencia. Se vino directo. Me dio la mano. Hola Chávez. ¿Cómo estás tú? ¿Cuántos años tienes? Siete. Pasó para segundo grado. ¿Dónde vive? Me dice. Mira aquel ranchito que está allá de Chávez. Allá vivo yo con mi amiga Kenny se llama el Catire. bueno a mí me provocó fue bajarme e irme con Kenny y su papá al ranchito a tomarme un café porque vende café también el papá y parece que es buen café y a comer mamones porque a mí me gustan mucho los mamones, una bolsa de mamones, pero no me daba tiempo. Le dije a Luján, el coronel Luján que está ahí al frente del, ¿cómo se llama? Pueblo Soberano, Pueblo soberano. le dije, toma nota, habla con el papá del niño. ¿Eh? Vamos a construir una casa ahí. Trabaja incansablemente por su gente. Rico, Lleva nuevas realidades a cada lugar que visita. Hay que recorrer cada esquina, cada rincón. Y verle la cara a ese pueblo. Y darle un abrazo a ese niño. Y a ese hombre. Y a esa mujer. ¿eh? Y tomar nota. Y entonces no descansar ni de día ni de noche a Drugal. Buscando solución a los problemas. Ahora las soluciones son con ellos. Con ellos. Sin ellos es imposible nada. Es Hugo Chávez el hombre que encarna la esperanza de un pueblo.